pero nos coleccionan a nosotros El futuro es muy agradable ¡Pero no quiero quedarme por siempre! está? ¡Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¿Sabes de lo que hago? ¡Cuidado! ¡Qué ¡El futuro es muy agradable! ¡Nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡No basta! ¡Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¿Sabes de lo que hay? ¡Pero nos coleccionan a nosotros! lo que hago. Cuidado. Pero nos coleccionan a nosotros. El futuro es muy agradable, pero no quiero quedarme por siempre. Vamos. A! Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza. sabes lo que hago. Cuidado. Pero nos coleccionan a nosotros. El futuro es muy agradable. ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡No, no, no. ¡Debemos buscar el portal del tiempo encima de a mi cabeza! ¿Sabes que no quiero? ¡Cuidado! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¿Sabes de lo que hago? ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡Cuidado! ¡Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¿Sabes de lo que hago? I'm gonna go